Cuando entramos en Classroom lo primero que vemos es el tablón, podemos llamarlo tablón de anuncios, notificaciones, publicaciones, como queramos. Ahí lo que vamos a ver es eh, notificaciones sobre trabajos que se hayan publicado, tareas que se hayan publicado en la sección de trabajo de clase y luego aquellos anuncios, comunicaciones que deseemos hacer. Hay alguna cuestión de configuración que afecta cómo se ven las cosas aquí y, y cómo funciona el tablón, y eso lo veremos después. Aquí arriba tenemos Comparte algo con tu clase y a la derecha un enlace para reutilizar publicación. Por si será el caso, que lo que queremos compartir lo hemos compartido previamente con otro grupo y eh, en lugar de empezar a reescribirlo otra vez pues lo podemos tirar de allí Voy a ir a compartir algo con tu clase y lo primero que tenemos es si queremos compartirlo únicamente con esta clase o con más de una. Si solo compartimos eh, esta publicación con la clase, podemos seleccionar con qué alumnos de la clase la queremos compartir. Por defecto aparecen todos, pero podríamos seleccionar únicamente algunos de ellos tras de seleccionar aquí arriba todos los alumnos. Escribo aquí lo que deseo, por ejemplo, eh, sobre el tema de las mascarillas. Y voy aquí a añadir, y aquí puedo añadir, bien sea un archivo que tenga en Drive, un vídeo, un texto, que sea, un enlace eh, de alguna web un archivo que tenga en mi ordenador un vídeo de YouTube, que va a ser el caso. Puedo hacerlo haciendo una búsqueda o vía una URL. Si ya he buscado previamente el vídeo, iría aquí a URL y pegaría aquí la URL del vídeo de YouTube. Si no, lo busco. Por ejemplo, en este caso voy a buscar un vídeo que han creado desde el departamento de enfermería del centro, sobre las mascarillas. Está aquí, cómo colocar y retirar una mascarilla quirúrgica y añadir. Y publicar. La publicación la puedo hacer en el momento o la puedo programar. La voy a publicar ya. O la puedo dejar guardada como borrador. Bueno, y aquí tendríamos la nueva publicación. Podemos ver que en la parte inferior aparece eh, la posibilidad de comentar dicha publicación. Se podría generar ahí una conversación alrededor eh, de ese anuncio. Bueno, vamos a ver eh, qué es lo que podemos modificar en cuanto a configuración del tablón. Lo primero, tenemos aquí en general, tablón, y por defecto nos aparece que los alumnos pueden publicar y comentar. O sea, pueden crear una nueva publicación y pueden comentar tanto las propias como las ajenas. La segunda opción es que los alumnos solo puedan comentar, que sea el docente quien sea que tenga eh, la capacidad de hacer nuevas publicaciones, pero eh, que los alumnos solo puedan comentarlas, solo puedan entrar en una conversación que ha iniciado el docente. De esa manera, eh, eh, hecho, así no les aparecerá esa opción de eh, compartir con el grupo. Y la última es que solo los profesores pueden publicar o comentar, la más restrictiva. Vamos a dejarlo como estaba. Y un segundo apartado: trabajo de clase en el tablón de anuncios. En el tablón de anuncios, por defecto, aparece una notificación de que se ha publicado un trabajo, un trabajo una tarea para la clase y por defecto aparece mostrar notificaciones contraídas, únicamente aparece que se ha publicado la tarea y el nombre de la tarea sin embargo es posible mostrarla completa con cuáles son los archivos adjuntos y sus detalles o ocultar las notificaciones de esa, eh, de ese en ese tablón de anuncios las tareas aparecerán en su sección pero no aparecerán Notificaciones en el tablo. Hasta aquí esto. Un gusto de cada uno o las decisiones que tome cada uno sobre su clase. Y hay una última cuestión. Que es interesante cuando si permitimos publicar y comentar. Y nos encontramos con alguna persona con comportamientos eh, inadecuados y queremos limitar su capacidad de, de publicar o comentar. Entonces, para ello, digamos, si tenemos, por ejemplo, este eh, primer alumno que ha publicado algo inadecuado y queremos limitar esa capacidad que tenga para ello, podemos ir aquí a acciones y tenemos silenciar. Cuando le damos a silenciar, podrá seguir enviando sus trabajos, nadie más podrá verlos, no podrá responder a los trabajos de sus compañeros y no podrá ni comentar ni publicar. Vamos a silenciar y lo que veremos aquí junto a él será este simbolito que nos informa que lo tenemos silenciado. En el momento que creamos conveniente podremos seleccionarlo otra vez y en acciones dejar de silenciar.